El derecho al saneamiento debe ser asequible para todas las personas y mantener una calidad adecuada a lo largo del tiempo. Los gobiernos han de velar para que esto sea una realidad.